Hola niños, hoy vamos a utilizar el libro Color and Cut. Sí, Color and Cut. Como el libro lo dice, eh. se va a colorear y también a cortar. No, eh. Este libro es específicamente para niños pequeños quienes están aprendiendo a colorear y utilizar las tijeras. Las actividades comienzan desde simples líneas, rectas y curvas, hasta dibujos más complicados que los niños tienen que colorear y también recortar. El libro lo pueden encontrar en casi todas las tiendas de Amazon del mundo entero. ¡Comencemos! ¡Sí, comencemos ya! Cuando los niños recorten deben de estar bajo la supervisión de un adulto, porque las tijeras, aunque sean de niños, son ¿Y por qué? Ya ustedes saben lo que le dijo Chris. Buena recomendación. Deben de estar bajo la supervisión de un adulto. helado de chocolate Niños recuerden cuando terminen recoger los papeles que caen en el piso. Ya Cris ha terminado con el helado. Vamos a buscar otro papel. recortando mucho más derecha que la anterior ¡Terminaste! Ya Chris ha terminado con el espiral. Ya así nos vemos niños. Hasta la próxima. Bye bye.